En este momento le estoy mostrando imágenes de lo que ocurrió ayer en Perú con un terremoto de 7.5 grados que se estuvo sintiendo muy fuerte y pueden ver en las imágenes compartidas gracias a Will As y el equipo periodístico encabezado por Fernando que nos están mostrando las imágenes de cómo quedaron las calles en Perú el día de ayer que fue un terremoto de gran magnitud y pueden verlo a través de sus pantallas que fue algo increíble que pocos en Centroamérica y el Caribe nos imaginaríamos que iba a ocurrir este terremoto de tan gran magnitud que iba a llegar a poner las calles como lo están viendo a través de sus pantallas en estas imágenes que es algo poco antes visto en Perú en esta época del año y todos estuvieron a la expectativa de cualquier réplica que pudiera presentarse ya que fue un terremoto de amplia magnitud que se estuvo presentando y sintiéndose en gran parte de Perú, específicamente en las selvas amazónicas. Aquí pueden visualizar el momento preciso en donde se estuvo sintiendo ese gran terremoto prácticamente en todo el país por completo. Pueden visualizar cómo se mueven los cables de energía eléctrica y las personas salieron a las calles con temor y siguiendo los protocolos de seguridad para resguardar sus vidas. Debemos estar atentos en la región de Sudamérica debido a que se han estado presentando grandes sismos en los últimos meses y eso es algo que nos llama a seguir todos los protocolos del organismo de sismología y de las autoridades cuando ocurren estos fenómenos naturales en gran parte de Sudamérica. Aquí estamos observando algunas imágenes de los daños irreparables que estuvieron ocurriendo. En gran parte de Perú podemos ver algunas casas prácticamente destruida por completo, que son de mucha preocupación para la región de Perú, ya que es una región de escasos recursos y van a ser pérdidas muy lamentables en todas estas zonas. En datos preliminares confirmados el día de hoy nos confirman que fue un gran terremoto de 7.5 grados con una profundidad de 131 kilómetros, toda la mitad del norte de Perú y partes de Ecuador y Colombia se han sacudido por la magnitud y la profundidad del terremoto en Amazonas. Los daños se concentran en varios municipios de la región de Amazonas, en el norte de Perú, próximos al epicentro del terremoto, ubicado a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva, donde el terremoto se sintió con una intensidad muy fuerte. También es de suma importancia recordarles que se derribó, lamentablemente, la reconocida torre de la iglesia de Jarca Grande, construida en el siglo XVI y considerada patrimonio histórico de Perú, se derrumbó en la provincia peruana, es el templo católico más antiguo de las Amazonas. Este es el segundo sismo que se produce este domingo en Perú, un sismo de magnitud de 5.2 sacudió la madrugada de ayer domingo, Lima y la costa central de Perú. Hasta el momento no se reportaron daños de ese sismo, pero sin embargo del terremoto de 7.5 grados sí se mostraron varios daños en gran parte de Perú por completo.